Muchísimas gracias Señor Jesús, mi Dios, por todas las cosas buenas que hay en mi vida. Gracias porque me amas y me acompañas siempre. Amén.